Este gobierno no solo congeló el acuerdo de paz, sino que está desboronando la institucionalidad creada para el posconflicto y es, peor aún, está generando una política regresiva en temas como tierras, víctimas y justicia. Esta reunión diversa en su composición demuestra que en Colombia hay capacidad de resistir y de avanzar. De defender al acuerdo, de decirle al presidente que es su obligación sancionar la ley que reglamenta la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. Hay capacidad para resistir. Pasa la voz. Periodismo libre.